¿Por qué ya no te ves tan animado como antes? ¿En serio? ¿Ya no me veo tan animado como antes? No sé qué carajos quieres Ay, ah, Ya sé, ya sé Tú lo que quieres es que agarre una monster La abra, me la tome todo ¡Ay! ¡Oh my God! ¡Y que me ponga a jugar League of Legends! ¡Oh! Se quieren robar mi barón! ¡Oh! ¿Para dónde, muchacho? ¡Ya llegó el payaso! ¡A ver! ¿qué quieren ¡Pedacito de Tristana! ¡Para! ¡Penta! ¡La ¡La penta! ¡La penta! ¡La penta! ¡La penta, ¡La penta! ¡La penta, Falta que. Falta que. ¿Qué pasó? Haciendo las más Falta que.